Paz y bien. Bienvenido a este directo eh, que va a ser un taller práctico para escribir un poema de amor en eh, este día o para este día de los enamorados o de la amistad, ¿eh? Mientras vais entrando, eh, yo lo que voy a ir haciendo eh, va a ser mmm, poner un poco, ¿no es? Ya me he puesto ya aquí un corazoncito ¿eh? en mi pecho, en mi garganta, porque mmm, vamos a, a escribir con, con la garganta, ¿no? Y, y bueno, pues lo que quiero es que eh, podamos conectar esa voz del corazón y expresarnos y mientras vais entrando en, en bueno en este ambiente de poemas eh, de amor yo tengo bueno pues predilección por, eh, por, por varios poetas ¿no? del amor está Salinas eh, Neruda y Becker, por ejemplo, ¿no? hay muchos más. Y voy a empezar con Salinas. ¿Te parece bien? <ríe> Así mientras vamos eh, creando un ambiente vibrante. Y veamos ejemplos, eh, ejemplos prácticos ¿no? de, de, de gente que ha escrito poemas de amor. Por ejemplo, Salinas dice a esa a la que yo quiero. A esa a la que yo quiero, no es a la que da rindiéndose, a la que se entrega cayendo de fatiga, de peso muerto, como el agua por ley de lluvia hacia abajo, presa segura, de la tumba vaga del suelo. A esa a la que yo quiero, es a la que se entrega venciendo, venciéndose. Desde su libertad saltando por el ímpetu de la gana, de la gana de amor, surtida, surtidor, o arza volante, o disparada, la saeta, sobre tu pena victoriosa, hacia arriba, ganando el cielo. Bueno, ya parece que vamos entrando, ahí... En, en calor, ¿eh? Estoy haciendo, leyendo unos poemas de amor para, para crear ambiente y sentido a todo esto, ¿verdad? El otro poeta que te un bravo es Neruda, ¿no? ¿Cómo no? Y en el poema 12 dice así Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socabas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran, y huyen pájaros que dormían en tu alma. Bien, y ya acabo ya eh, antes de empezar con el taller directamente, ¿de acuerdo? Es un poema de del inmenso Becker, ¿de acuerdo? Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar,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 que os haga conectar con, con lo que vamos a hacer ¿no? con escribir un poema de regalo un poema de amor ¿no? pues mejor tener a mano o sobre la solapa un clavel o algo que os eh, que os bueno os, os, os mueva ¿no? os conecte ¿eh? ¿de acuerdo? bien entramos ya Directamente a, a lo que es el, el taller, ¿de acuerdo? Bueno, soy Miguel Ángel Cervantes Almodóvar, poeta, mentor de escritura desde el alma y creador de Verso Energética. Llevo escribiendo desde los 80 del siglo XX ¿eh? y ya tengo tres libros eh, de poesía publicados. Luego os explicaré eh, cómo uso yo esto de la poesía en el tema del amor, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que, que bueno, como poeta eh, estoy aquí para aportaros, inspiraros, daros soluciones, para esos que dicen que no quieren... Escribir un poema porque no les va a salir, porque no saben. No son poetas. No, no tienen sensibilidad. Mentira. Todos tenemos en nosotros eh, sensibilidad en el amor. ¿Vale? Escribe y regala tu poema de amor para San Valentín, el día de los enamorados. O para cuando quieras expresar y manifestar tu amor por alguien, es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué es lo que te interesa. O quién te interesa. Eso es lo que tienes que, que delucidar tú, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? ¿Qué te interesa? Estás aquí por algo, ¿qué te interesa? Y si tienes papel y boli o una aplicación eh, o herramienta eh, digital, pues bueno, pues utilízala. ¿Qué te interesa? Y escribe. ¿Estás en proceso de enamoramiento? ¿Estás enamorada? ¿Enamorado? ¿Viviendo el amor durante un tiempo ya? No sé ¿Si mucho, poco? ¿Eh? Pues, eh, esto es lo que primero tienes que saber. Y lo que te digo que esto aquí no voy a estar teorizando todo el rato. <risa> no. Eh, eh, esto va a ser un taller práctico. Por esto insisto en que tengas papel y boli o, o lo que uses para escribir. A mí la poesía me ha servido para expresarme para declararme, para ligar, para conectar, conectar conmigo y conectar con otras personas y para conectar con las personas que han despertado mi amor. Y también la poesía es una herramienta para comenzar relaciones de una manera más profunda, más sensible, más conectada, al sentir y creo que de eso va la celebración ¿no? del día del amor y la amistad y bueno me ha servido para para amar la poesía, con la poesía amo y bueno te voy a contar una anécdota eh, de estas tengo muchas pero bueno, tampoco voy a estar aquí haciendo aquí un, un, una expresión aquí de, de, de todas mis aventuras o enamoramientos, pero sí fue significativo para que sepáis de la importancia de un poema, cuando uno eh, intenta eh, conquistar a una persona, eh, conectar con esa persona y ver si pueden llegar a algo más en una relación, y eh, bueno, pues cuando yo me divorcié, hace unos meses, pues encontré a una, una persona, una mujer, eh, que me atrajo por su sonrisa, ¿no? Y bueno, yo creo que me quedé, me quedé prendado. Y eh, fue en un encuentro y resulta que que que en ese encuentro, bueno, pues ya le avisaba a ver si nos íbamos a ver, porque yo veraneaba en la playa, muy cerca donde vivía ella, y bueno, pues yo estaba con la intención de poder volver a quedar con ella y a ver a dónde podíamos llegar. Y el caso es que, bueno, yo me ofrecí como, como copy, que es un copy, bueno, pues que eh, hago guiones o eh, puedo eh, desarrollar viendo un vídeo, ponerle el texto, ¿no? Contextualizarlo y, bueno, pues hacer de copy, ¿no?, de, de, de redactor, de, de un documento, de un documental que ella quería hacer. Tenía las imágenes, pero quería montarlo. Y bueno, el caso es que a mí esa excusa me sirvió para quedar con ella. Hice el trabajo durante el día lo más rápido posible, y lo que me interesaba era quedar con ella, hablar, conocernos y demás. Y bueno, pasaron las horas y, bueno, pues volvimos eh, de un paseo y demás, y resulta que que parece ser que no estaba abierta, no había posibilidades. Y yo ya había escrito un, un poema a, a ella, y bueno, pues ya lo tenía escrito, la verdad. <risa> ¿Qué iba a hacer con un papelito ahí bonito que me había hecho a mano, le había quemado los, los bordes, como si fuese un pergamino y estas cosas? Y yo lo llevaba ahí guardado y dije, bueno, pues... Bueno, pues si no hay nada que hacer, bueno, pues encantado, otro día quedamos para tomar un café, lo que sea. Yo de tal manera hasta voy a dejar esto aquí en la guantera. Esto serían las 12 de la noche. Eh, yo me fui a mi casa y a eso de la una y media ya recibí un mensaje. Todavía no, es, yo, todavía no estaba funcional el, el WhatsApp, ¿vale? Eh, pues sería por Messenger, alguna cosa de estas, algún, alguna mensajería de estas eh, de por entonces. Y ahí comenzó todo. ¿Por qué? En el, en el poema pues había expresado lo que ella mm, me reflejaba lo que ella eh, era para mí y lo que yo podía estar sintiendo por ella ¿no? entonces bueno pues me salió bien porque al cabo de, ese, de ese, después de ese día pues ya empezamos a salir a conocernos y estuvimos un tiempo la pareja luego no terminó de cuajar pero bueno he eh, pasado ya varios varios años. Entonces, bueno, para que veáis que es una manera de comunicarte, de expresarte, incluso de conquistar. ¿eh? De eso se trata en este, en este taller, ¿no? de escribir un regalo de impacto, un regalo único, una expresión de tus sentimientos, de tu declaración de intenciones de, de ti, ¿vale? Entonces, eh, vamos a continuar y te voy a decir lo que vamos a aprender bueno, espero y lo que deseo, ¿no? que va a ser una manera fácil y conectada de sacar tus sentimientos auténticos, desde el corazón con mi método PCE, para Conecta y Escribe ¿eh? y lo vamos a hacer en dos tipos de poemas eh, uno sería el Haiku o tanka, que son estrofas, es una estrofa, es un estrofa eh, de Viene de Oriente de tres, el Haiku y de cinco versos el tanca. Vamos a poner ejemplos para que veáis que no hay que hacer un gran poema, un soneto, una cosa muy larga, ¿no? no podemos hacer una cosa breve, pero impactante, que resuma todo nuestro, nuestro sentir, ¿no? Nuestro, nuestra vivencia, ¿no? nuestro deseo, ¿de acuerdo? Y el otro poema es el acróstico. ¿Qué es eso? El acróstico es un poema... Eh, Que, mmm, se puede leer en el poema el nombre de la persona de arriba abajo ¿no? en el inicio de, ca de, de cada verso es los, las palabras la, las letras de la de los iniciales del nombre de la persona amada o querida o sea tú puedes poner ana de arriba abajo y pones amor nada soy sin ti amanezco contigo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? esto sería, me acaba de salir así, a, lo, a la buena de Dios, ¿eh? Eh, eso sería un acróstico, entonces, esa persona va a leer su nombre de arriba abajo y lo que tú expresas de ella, ¿de acuerdo?, bueno, pues, ya sabiendo lo que vamos a hacer, vamos a, a seguir avanzando, ¿de acuerdo?, Vamos a darle hasta bombo, hasta sonido. Mi método, que te revelo, a lo mejor ya lo conoces, si me sigues, ¿verdad? Es PCE. Para, conecta y escribe. Esto es simple y profundo. Un día un amigo me dice, es que esto... Es que es muy, muy, muy básico. Digo, claro, si es que escribir es una cosa muy básica, muy de, de, de, de ser humano. Eh, eh, el amor. ¿Eh? El amor. Y esto no, no tiene que ser complicado. a veces nos da miedo, nos bloquea, nos saboteamos y tal. Pero vamos a hacer con este método de para. Conecta y escribe, que puedas hacerlo fluyendo. ¿Eh? Ojo, iba a decir, sin mayores pretensiones, puedes tener pretensión, que las tengo que definir al principio que he dicho, ¿no? Pretendes conquistar a esa persona, declararte, declarar tu intención, agradecerle, no sé, lo que tú quieras, pero, bueno, eh, vas a hacerlo de una manera fluida, sencilla y profunda, porque aquí se va a mostrar tu parte más genuina, más auténtica, sin apuras hasta más vulnerable, porque hay que osar, hay que atreverse, hay que ser valiente, confiar en uno mismo. El resultado no lo sabes, hasta que no entregues el poema. Por lo tanto, disfruta de este viaje. ¿Mm? Porque más que enfocarme en lo que escribir y así ser saboteado por la mente, ese discurso interi interior que te llama inecto, no sabes, no soy sensible, no sé escribir poesía, bla, bla, bla, bla, y tú le haces caso estas cosas del amor, a la cabeza, a lo justo. Lo que nos vamos a enfocar, para que esto sea fácil, fluido y conectado, vamos a enfocarnos en lo previo, que libera y da energía, y nos conecta a sentir auténtico. ¿Qué es lo previo? Parar. Ah, bueno, típico es, bueno, voy a escribir un poema y te pones así y... Uh, uh, uh. Vale, a veces has hecho ahí una respiración y, y te sonríes y, y tienes visualizada o tienes la foto de la persona, el dibujo, no sé, la imagen, la memoria, no sé. Pero ya estás en la cabeza. Que no, que no, que no. Vamos a hacer una parada previa para mmm, utilizar la mente porque esto es importante, eh, tener las cosas claras, es decir, hacer un registro de, de, de lo que tienes claro de ti, de tu amor, de tu sentir, y demás, y de la otra persona con la a, a que vas a escribirle el poema, ¿vale? Muy bien. Para. Y parar es parar, tomar unas respiraciones Y tener conciencia de lo que vas a hacer. Estás en el aquí la ahora. Ten conciencia de lo que vas a hacer. Voy a ver si me sale o no, no. Un poema, no, no, no. Voy a escribir, voy a expresarme. voy Ya lo has tenido que registrar antes, es decir, voy a declararme. Voy a eh, decir lo que pienso de él, lo que siento de él de ella, eh, lo que sea ¿vale? pero ten conciencia de lo que vas a hacer, y vas a escribir un poema fácil, fluido y conectado al amor entonces, empezamos por la parte una vez que has parado, tienes un, una libreta, un papel puedes hacer sobre todo para que eh, para que luego te sirva, es decir, vamos a recopilar los materiales con los que vamos a poder o hacer el poema o sentirnos inspirados para hacer el poema. Porque a lo mejor esos datos eh, no aparecen todos en el poema, además esto es un poema breve, o sea, tú puedes definir a esa persona a la que amas o a la que quieres amar o con la que te quieres relacionar con muchas cualidades físicas, psicológicas, de carácter, aficiones... Cosas en común, gustos, horóscopo, fechas, fíjate, datos relevantes para ti o para la otra persona. Entonces, eso es lo que, ese material, es el que vas a poder ahora, mientras voy a tocarle un poquito el, el cuenco, ponte a recopilar. ¿Eh? Rápido, pan, pan, pan, porque es lo que sientes, o sea, no tienes que pensar está en ti, es decir, a mí esta persona que te comenté a la que leí el poema ¿no? pues, lo primero que me cautivó fue su sonrisa ¿sabes? a otras personas les cautiva cualquier otra parte del cuerpo masculino o femenino ¿vale? Eh, la mirada, ¿no? también por ejemplo eh, las curvas eh, la voluptuosidad eh, la firmeza eh, no sé, luego puede ser cosas del carácter eh, de lo que te hace sentir, de lo que dice eh, pueden ser las aficiones que lo conoces en una afición común o en el trabajo ¿no? Y, y sabes de él cosas a nivel profesional eh, personal de cierta profundidad o no y eso conecta contigo ¿eh? entonces viene mmm, coge y vete ya recopilando eh, esas cosas que te hayan llamado la atención ...de esa persona. Vale. De hecho, si este vídeo... Lo, es, ...lo puedes ver... ...en diferido... En, en, ...grabado... ...y demás... Puedes parar el, el vídeo y eh, darte tu tiempo, ¿de acuerdo? Este sonido espero que te lleve, te inspire, te haga vibrar. importante porque he visto que me habéis compartido algún poema y lo habéis hecho antes de, de realizar la parte de conecta ¿Eh? y eh, fran pues por ejemplo nos dice te perdiste en mi bosque llegaste a la rocosa costa de la mar y sin querer parar cruzaste el horizonte y descubriste el castillo con el calor de mi sol y su brillo dejaste tus pisadas en la arena de una nueva playa, tus vocales daban nuevo ritmo, en busca de un nuevo destino. Bueno, no es que sea muy largo el poema, pero aquí vamos a intentar todavía más condensar. Condensar el sentir. Eh, me gusta este, esta poesía porque difiere bastante de la que yo hago ¿no? y, y es, como digo yo, descriptiva entonces hay muchas eh, maneras de escribir puede ser desarrollando, describiendo puede ser conceptualizando, sintiendo casi como, como frases eh, como versículos que, que dejan, quedan ahí en, impresos, ¿no? Entonces es importante eh, conocernos a cada uno de, de nosotros, ¿no? Y eh, algunos de nuestros talentos van por ahí. O eh, decides en un poema hacer una, de, una declaración de intenciones, no una declaración de amor, que también, sino de intenciones tuyas, como como ser como ser amoroso. Como persona que escribe, ¿de acuerdo? Entonces eh, procura eh, creer, tener fe en ti. ¿Eh? Tener fe en ti. Bebes de ti. Y lo que sale de ti ha de ser, como diría algún poeta, una flor. ¿no? Ese regalo. Regalo tuyo, con tu estilo, tu esencia, ¿vale? Voy a dejar otro poquito más para que eh, a, a, os dé tiempo a hacer esa recopilación de, de datos, de materiales, de eso que llama la atención, esos aspectos físicos, esas cualidades psicológicas, eso de lo que hable... El, esa persona amada y bueno estas cositas que a veces no que estamos un compañeros de trabajo amigos o que has conocido y ah pues eh, es de mi mismo signo eh, es de mi misma ciudad eh, es, no sé hay muchos aspectos eh, es de mi tierra le, le gusta también la naturaleza o, o, le, o le, gust, joder, le gustan las motos no sé eh, eh, este tipo de cosas le gusta tintar eh, le, le, le gusta ir al cine este tipo de cosas siempre te dan datos y si además luego eh, están en sintonía contigo los vas a poder utilizar para eso mm, sintonizar los corazones ¿Eh? vale bien ya hemos hecho esta primera parte del método para, conecta y escribe. Paras también para, como he dicho, respirar, relajarte, poder conectar y hacer esa recopilación de datos. Es el, primer, es el único momento que le vamos a dar cancha a la mente. ¿De acuerdo? Porque es que esto va de escribir del corazón. Me estoy viendo en ahí la, en, la, en, en, la, en, en el vídeo. Que estoy como de lado porque lo tengo eh, De una manera que, que parece que, que te estoy hablando que estás por aquí ¿eh? <ríe> Disculpadme porque es que estas cosas son Las propias del, del directo ¿eh? <ríe> Bien Aquí es el, el, el momento de, de la mente Y, el, y, y, y, y también el sentimiento ¿no? de estas cosas que sientes Que puedes recopilarlas La poesía escarba en nuestro interior, ¿vale? Y se alimenta con pensamientos, experiencias, memoria, sentimientos. Nos ayuda a revelar nuestra identidad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras creencias... Pues incluso, como he dicho antes, nuestra declaración de intenciones ¿eh? Entonces, tenlo muy en cuenta Que es una gran herramienta Para expresarte Bueno, ahora que has parado Tienes que responder algunas de las preguntas que, bueno Serán el GPS Para escribir GPS es un concepto que yo utilizo en mis talleres de, de escritura desde el alma y, y, y son esas preguntas guía, ¿no? ¿Y qué preguntas son esas? ¿Qué sientes? Hombre, has tenido que contestar antes quién soy, ¿no? ¿Quién crees tú que eres? ¿Cómo te ves? ¿No? una vez que ya has parado, es pues ahora ¿qué sientes? Fíjate, este material también, es, esta respuesta la porque en todos estos como digo yo, materiales, esta cosa que pones en papel, que dejas fuera son o el humus eh, eh, el, que, que, que, que pones en el barbecho del verso ¿no? de, de la línea que vas a escribir o puede ser incluso la propia línea. ¿eh? Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué quieres expresar? ¿Para qué? ¿Para qué estás escribiendo hoy? ¿Para qué va a ser ese poema? Y hará muy claramente, ¿para quién? Visualiza a esa persona, es decir, conecta, sintoniza, hazla presente. Crea un momento íntimo. Imagínatelo. Y, y, y repasa tu cuerpo cómo se siente. Si está nervioso en la boca del estómago, si, si se enciende o tiene calor en el corazón, estás frío, no sabes qué. Repasa tu cuerpo, escanea tu cuerpo, ¿no? Recuerda, ¿qué sientes? ¿Qué quieres expresar? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Y ahora? Vuelvo a hacer que vibre y te dejes bañar del sonido mientras contestas. que fuera mente, pensamientos ya tienes clara la intención y date cuenta de que estamos creando una experiencia en este momento y el poema va a generar una experiencia única muy fuerte una vez que lo tengas lo que pase a continuación va a ser una experiencia metapoética de un ser vibrante en amor de tu ser de tu verdad ¿vale? bien ahora vamos a Pasar al Conecta para Conecta. ¿Y con qué vamos a conectar? Bueno, pues yo lo he dicho en muchas conferencias, talleres, mentorías. Vamos a conectar con la herramienta que usa el escritor qué son las manos, los dedos. Y como es para escribir un poema de amor, porque si fuese para escribir un poema de otra cosa, podría ser con la mente, podría ser con las vísceras, si quieres protestar, eh, si es espiritual estarías en el OM, pero no, vamos a... a, a, a usar la herramienta, las dos herramientas básicas, los dedos, las manos y el corazón. Entonces te voy a pedir, porque esto es lo diferente a lo que vas a encontrar en otros sitios, si es que buscas, porque encontrar vas a encontrar, ¿eh? pero creo que esto no lo vas a encontrar, y es, inspiras, Así, con los ojos cerrados, ¿no? Con esa sonrisa. Que si encima es una característica tuya, ha de ser todavía más amplia. ¿Eh? Conectas respirando. Como ves, con tus pulmones batiendo las tensiones que se van relajando, disolviendo abres los ojos y pones tus manos delante de ti sonríes cada uno de los dedos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha respira en cada dedo en cada yema los, honra los dedos con los que vas a escribir o teclear. ofreceles tu amor. Estate con ellos, esto es lo importante, en cuanto tú confíes en en tus dedos, en tus manos, en el amor que están dispuestos a darte, a transmitirte, a dejar que fluya, pues verás que todo es mucho más fácil. Esto te puede dar un tiempo. Puedes parar el la grabación y eh, disfrutar, gozar de tus manos. Y ahora en esta vibración, en esta conexión con tus manos, déjalas ahí. Si quieres acércalas, como proyectando esa energía, al corazón. Porque vamos a escribir con el corazón, desde el corazón. Y conecta ahí en, en el centro de tu canalillo, incluso si eres capaz de sentir los latidos. Sentir cómo vibran tus manos, que les está mandando energía, conexión a ese corazón. Respira. Siente vibrar, no sé si calor, temblor, pálpito. Pon tus manos o tu mano... En el centro de tu pecho, sobre tu corazón, respira, agradece, invoca, convoca, si tienes una musa, O eres tú tu ser tu amor pondremos nuestro amor nuestras manos y ahora déjate bañar por el sonido vibrante Siéntete ahí, en presencia, ya hemos parado, hemos recopilado material, tenemos frases, respuestas, y ahora conectando con ese corazón, teniendo presente a esa persona a la que queremos escribir, te voy a dar las, las bases, para eh, escribir un haiku, que es un poema de tres versos, de cinco sílabas, el primer verso, siete sílabas, tan solo el segundo, y cinco sílabas, el tercero. Yo prefiero utilizar el tanka que surge del haiku, porque en los tiene dos versos más de siete sílabas en las que vas a poder decir algo más. Vas a poder cerrar el poema de una manera gloriosa, ¿eh? Vibrante, amorosa. Y, eh, Te advierto de que no es necesario rimar. Más bien, podríamos decir que está prohibido, pero bueno, si te sale, te sale, ¿eh? ser posible de lo que estás sintiendo aquí y ahora. Sintiendo o trayendo también, fíjate que es un poco contradictorio, de esa memoria, de ese recuerdo que tienes o de esa proyección que deseas, ¿no? Pero que sea aquí y ahora. No divagues. Muestra tu verdad. Aquí y ahora. Y sobre todo, lo que lleva la poesía conectada es hacer Consciente, consciente de ese sentir y de esa expresión atrevida, auténtica, tuya. Puedes escribir ya o si quieres te voy a dar tres ejemplitos de lo que es un poema de haiku que hice yo estos tiempos de enamoramiento o enamorando a alguien ¿no? y les decía quiero sentir tu cuerpo junto al mío calidez paz fíjate, expreso lo que quiero tengo el valor y la vergüenza de decir lo que quiero En el siguiente, lo que siento. Siento contigo lo mismo que por mí. Lo haces posible. Como ves, aquí ya digo lo que siento y lo que siento con relación al otro. ¿Eh? Eso puede ser un ejemplo. Estos son ejemplos, ¿eh? Os rogaría que no me plagiáis mucho. ¿Vale? Eh, y, por ejemplo, este tercer ejemplo que voy a dar es para personas, a lo mejor, que ya llevan un tiempo con esa persona y ahora quieren, en este día, pues celebrarlo y decirle todavía en qué punto está. ¿Vale? Quiero ser quien sostenga el agua y el fuego en tu equilibrio. No sé si has notado, ¿no? Porque hablo del agua y el fuego. Y es que hay, pues esto, aparte de los horóscopos, hay gente que intenta, eh, con ciertas terapica, terapias o técnicas, eh, decir si eres agua fuego, o por ejemplo, el horóscopo chino... Eh, eh, características de, de tu persona, incluso por los astros y demás, ¿no? Puede haber dicho, sostenga tu, tu, o sea, pues, tu estrella polar y tu Orión, no sé, por decir algo, ¿no? Es decir, como veis, son ejemplos en los que utilizo cosas de la persona. A esta mujer o a esta persona ya la conozco más. Pues, bien, utiliza, utiliza eso. ¿Vale? Entonces... Te voy a dejar un tiempecito, tampoco hay que estar mucho rato, esto es suelta, dispara, comparte, vuela, fluye, coge el boli, el lápiz, la aplicación digital con la que escribes y empieza a escribir. Luego a lo mejor se lo podemos arreglar, tienes que saber... Que el haiku es de tres, eh, son tres versos de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Es muy típico que luego estéis así. Contando, eh, chupando los dedos, diciendo. No, no, no. Vale, eso lo podéis arreglar luego, ahora ya, del tirón. Pero si fíjate.. Eh, que me dice mira, a mí esto de hacer un haiku o hacer un tanka, pues como que no. Hace un poema, una estrofa, eh, de tres, cinco, versos, no más. ¿eh? Luego a lo mejor vamos a, eh, con el otro ejemplo de acróstico, vamos a jugar a dar más juego o no. Dependerá del nombre de la persona. Pero, eh, si no te quieres constreñir a una estrofa, a mí me sirve, a mí me vale para concentrarme, para eh, depurar el sentir, la comunicación pero bueno, tú mismo ¿vale? ¿de acuerdo? te he puesto los ejemplos ahora te toca a ti estoy Recorriendo el corazón, la garganta, mi mente, mi mirada, mi oído, y lo hago para ti, para que llegue a ti. Bien, ahora el ejemplo del tanka, que es una estrofa, ya te he dicho, de cinco versos, que es un haiku, que a lo mejor ya lo tienes hecho, pero a lo mejor crees que te ha quedado un poco así de aquella manera, y que podías decir algo más, o declarar algo más, o, o llamar a la acción a esa persona, ¿no? Entonces, eh, bien, eh, el tanka es, como digo, una estrofa que te va a poder dar mucho juego. Por ejemplo, aquí te voy a poner cuatro ejemplos. Volveré a verte. Quiero mirar tus ojos, tu brillo negro y que tu boca seria en mis labios se ría. Bueno, este, este poema, como ves, habla de esa cosa que me impacta, de la la persona, los ojos, también parte de su carácter, a mí me gustan las personas, como te he dicho, risueñas ¿no? pero bueno, es seria y al final conecta conmigo, pues a lo mejor me aporta algo, ¿no? y lo, lo honro, ¿no? y fíjate, ya le estoy lanzando ahí una pollita de que en mis labios quiero que se ría, ¿no? en ese beso, en esa posible comunicación más corporal, más física vale bien Esto es para el siguiente poema, para alguien que va a conquistar a esa persona o va a enfrentarse por primera vez, ¿no? Por ejemplo, esto lo hice yo en un first day de estos, de, no en la tele, sino en estos eventos que monta algún amigo eh, o amiga especializada ¿no? en, en las relaciones de, de pareja y demás. Y bueno, pues... Eh, eh, escribí este, este poema a esta persona, ¿no? No te conozco, tus ojos se enamoran y sé más de mí. Mi inspiración despiertas, mi amor encuentra voz. ¿No? Son como frases muy al grano. ¿Vale? Ahora, eh, lo mismo tienes a una persona que amas en otro sitio, está ausente, aunque bueno, yo creo que va a estar muy presente en tu corazón, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo se lo dices? ¿No? Pues este otro ejemplo. Mi mente ocupa los espacios de ausencia en los que tú dejaste vibración. La paz de amor que siento. visto que el último verso remata la faena ¿no? eh, esto también lo puedes utilizar es una característica más de, de lo que te facilita el, el tanca ¿no? este, esta, esta estrofa y bueno, ya acabo porque te, te voy a dejar espacio a que tú escribas el, el tuyo ¿no? bueno, pues eh, eso que te he dicho de que, me, que, me, que a mí me enamora mucho ¿no? bella sonrisa de esplendoroso ser Vida que vibra, compartida alegría, tu imagen de mujer. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece? Vas viendo, que creo que son cosas sencillas, no son muy enrevesadas, y es, yo la miro, la tengo aquí presente, la visualizo, a lo mejor tienen la foto, como te he dicho, de la persona, y, y a lo mejor está sonriendo te está mirando ¿qué más? y decirle, pues eso eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me produce? ¿qué es lo que encuentro? ¿Eh? entonces, bueno, pues eh, aquí ya eh, me parece un tiempo de de darte ese tiempo ese espacio para que tú puedas o rematar el haiku que has hecho ¿eh? o eh, hacer uno nuevo porque es bueno que tengas varias posibilidades <risa> y luego con la que más sientas creas eh, pues o te vas a parar varias veces, ¿no? oye, está el día de los enamorados, el día de su cumple eh, no sé, la primera cena o la primera noche no sé, este tipo de cosas, ¿vale? y lo podéis celebrar con un poema porque después de esto que estás aprendiendo aquí ya vas a tener todas las claves para, para ponerte al día y ser un verso energético. Amoroso. ¿eh? Vas a estar en mi tribu. <risa> Bien. Bueno, ya hemos hecho... Eh, las cosas técnicas con el ejemplo para que lo hagas. Ahora, date tu tiempecito. Ya te he dicho que si esto lo ves en diferido, grabado, pues... Para la grabación y, y escribe Conectado al amor A las manos No te olvides de ellas, confía Agradece Mírate que en tu cuerpo, en tu cara Hay versos Hay palabras Hay gestos Con tu permiso también voy a escribir. este haiku que además es acróstico que es lo que vamos a aprender a continuación se ve de arriba abajo el nombre de la persona amor te veo naciendo en tu mirada alta sonrisa arriba abajo se ve el nombre de la persona y bueno, pues parece básico, sencillo bueno, pues eh, básico y sencillo será pero pero bueno eh, vamos a a ver ¿no? a, a ver más más cosas, ¿no? Venga. Bueno, ya estamos llegando prácticamente casi al final de, del taller. No sé qué tal estás llevando la eh, el trabajo, ¿no? Y la inspiración. Espero que bien, ¿eh? Y ahora pasamos a aprender a saber lo que es un poema acróstico y a escribir uno. Bueno, como ya... Lo mencioné anteriormente. Eh, es un poema donde se lee de arriba abajo. Puede ser el nombre de una persona, el apellido, eso ya depende de ti, una cualidad. Una gente, bueno, estamos aquí porque estamos hablando de, de amor, ¿no? pues se puede hacer con otras cosas más. Yo lo he hecho hasta para mensajes de empresa, eh, marcas, etcétera, ¿vale? Eh, en este caso va a ser, eh, bueno, pues, poemas a esa persona, a la que amas, o quieres declararte, o quieres regalarle mmm, no solo tu amor, sino tu amor en verso. ¿no? Eh, otra característica de o que puedes poner de arriba abajo, en vez del nombre, puede ser una frase. Se si me ocurre. Coges en el papel y pones de arriba abajo, T a -mo". Estos es son mensajes subliminales, subliminales que no me salía bien. Bien. ¿Por qué, hombre? Si lo pones luego en negrita con otro color de arriba abajo, va a ser bastante evidente que cuando alguien vea el poema vea de arriba abajo te amo, ¿no? Te quiero, te deseo. Estoy por ti. No sé lo que quieras poner. Una frase así, tampoco que sea muy larga, ¿no? A no ser que estás muy inspirado y quieres ponerla ahí. Eh, ¿Quieres casarte conmigo? No sé. Que sí. Que hay quien lo hace. Eh? Por ejemplo, Cásate conmigo. Es un poema un tanto mediano. No es que sea muy largo. Pero tú puedes, Cásate conmigo de arriba abajo. O sal conmigo. Si es un. Esta que quiere salir con, eh, con él. Y puedes poner. Por lo tanto, digo. Aquí te voy a poner esas dos variedades. O pones el nombre. De arriba abajo, en cada renglón, para entendernos, que es el inicio de cada verso, o pones esa frase: Soy feliz a tu lado, te amo, cásate conmigo, no sé. <risa> eso, eso, eres tú. <risa> Ahí no entro. No entro, ¿vale? Pero, entonces, eh, teniendo ya claro eso, o sea, imagínate que ya vas a empezar a. O pon la frase, o pon la persona, el, el nombre, eh, yo te voy a dar aquí unos ejemplos, unos con nombre y otros con el apellido, ¿vale? Eh, pues ya depende de ti, como si es el, hasta si me ponen a hablar el mote, ¿no? Eh, churri, tal, ¿no? Cariño, ¿eh? se puede poner también este tipo de, de, de, de palabras de arriba abajo y luego escribir eh, sobre esa persona o de esa persona, y de tus sentimientos. Mira, te voy a hacer varios ejemplos. Varios ejemplos mmm, que, bueno, pues, de personas a las que he amado, o a las que he intentado amar. <risa> por ejemplo, voy a empezar por una cosa un poco trágica, ¿no? que es Domina me de una persona en México, y eh, pues esta persona falleció. Dijo conmocionado ¿no? bueno, pues es una pérdida ¿no? en este caso y este fue el poema eh, que escribí son cuatro versos porque mmm, ella hacía el, el diminutivo de su nombre, Ceci celebro nuestro vivir el ser que hemos sido juntos cercas con tu ausencia todo y nada como el amor Eso sería para ponerlo en, en su lápida, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor es una persona ausente. Yo conozco a parejas que están en distintos continentes o en distintas partes de la ciudad o incluso de, del país y se ven relativamente poco. Ahora con videoconferencias ven más, ¿no? Pero bueno, es bueno a lo mejor que este poema, tenerlo ahí, yo de hecho lo tuve durante el duelo, ¿no?, eh, leyéndolo, ¿no? conectando con él, no celebro nuestro vivir, el ser que hemos sido juntos, cercas con tu ausencia todo y nada, como el amor, ¿vale? Bien, pues este ya lo tenemos. Ahora, por ejemplo, el apellido. Además de una persona que creo que era rumana, una mujer encantadora, que al final, pues no, aquello no prosperó. ¿Vale? Pero yo le hice su regalo, ¿no? Eh, Estroya. ¿no? Es, es de, de países del este, ¿vale? Y dice, ¿sabes que eres luz? ¿Quién es la belleza? Reina de los Cárpatos, o oh dulce sonrisa. Invasora de almas, amor para el mundo. quiero no que te fijes en un detalle, he dicho reina de los cárpatos, es decir, Diago menciona un lugar, por, es, por eso te he dicho al final, todo el material es importante, la parte física, la parte eh, eh, la parte emocional, las características psicológicas, de dónde es eh, eh, qué le gusta ¿no? qué es lo que desprende ¿no? o dulce sonrisa invasora de almas, ¿no? O sea, ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, otro ejemplo más. Esa es Troya. Fíjate que es con apellidos un tanto difíciles, ¿eh? eh pues también se puede. Ahora, eh, el otro ejemplo que te voy a poner es el de Christy, ¿vale? Pudo haber algo con esta persona, más que al final la, eh, las distancias y el tiempo pasaba y no no, no yo no yo podía, ni ella estaba dispuesta, ni podía, ni yo tenía mejor capacidad. Y al final no estaba suficientemente enamorado para dejar este país, esta península e irme al otro charco, no a Colombia. Y se puede leer de arriba abajo, Cristi. ¿Cómo puede tanta belleza renacer entre tus palabras? Iniciar en tu voz la dicha, sosteniendo todo el amor, tallado en tu sensual luz, y no dejar de ser un cántico. Este, me parece muy lírico, ¿no? Este, este poema. Bueno, pues eh, es una persona a la que no voy a decir que le enseñé a escribir poesía, pero sí a mejorar, ¿no? Porque a ella le gustaba escribir y compartía cosas. Y, y, y después de hacer bueno, de estar conmigo e incluso hacer alguna mentoría de escritura conmigo, pues ha subido escalas eh, incluso yo creo que ha llegado a publicar libro, o sea eh, le sirvieron mis, mis recomendaciones y, y, y bueno, pues, mi experiencia, ¿no? de, como escritor y poeta. Bueno, otro otro otro ejemplo sería el de otra, eh, otro apellido, ¿no? vamos, nombre, apellido, nombre, apellido, Ruiz. Este va a ser, fíjate, eh, muy concreto y con pocas palabras. Renaces, una vez más, inmensa, zodiacal rumbo. una persona está pasando, la vez que salta, renace, Vuelve a decir, voy a apostar por mí, por el amor, por lo que sea, ¿no? Y ya además se decía el horóscopo, ¿no? Zodiacal, como... Bueno, pues, he utilizado, como veis, distintas eh, herramientas, materiales, cosas de la persona. Y ya acabo con, eh, con uno que es un nombre... Lorena, se puede leer de arriba a abajo y dice levantas con tu lluvia orquídeas sin perfume redimes libertad escanciada en los versos noches para tus ojos albricias por tu risa lees de arriba abajo, Lorena es una manera también a lo mejor de empoderar a la otra persona de hacerla ver lo importante, el valor que tiene. eso En esto consiste escribir, escribir poesías de amor, para este día del amor y la amistad. ¿Vale? Bueno, pues ahora te toca a ti, con ese nombre de esa persona. Yo, por ejemplo, a veces lo tengo fácil, porque si me parece que se llama Ana, Pedro, o, o el diminutivo que duchas y tal, pues bueno, pues. Eh, si es José Antonio María Isabel, pues es un poema más largo. Eh, la parte de, de los versos, los puedes hacer un tanto libres, a mí me gusta. Que si el primero me sale de 10 sílabas o, 20, o 15 o 8, mantenerme, porque me ayuda a hacer un ritmo. Y también, si quieres, puedes rimar. ¿eh? Aquí no, no es como en el haiku, en el tanca, que está prohibido, en principio, no es necesario, Aquí ya depende de, de ti Que puedas rimar o no Si te es más fácil, porque te sale por sentimiento Y por, iba a decir, por, por defecto Que no es por defecto, sino por efecto De haber leído poesía que en rima O que sientes que la poesía tiene que rimar Déjate llevar, déjate llevar ¿Eh? Lo que yo sí hago es, ¿eh? Pero soy yo, que a mí me gusta tener eh, Pues todos los versos de un mismo De unas mismas sílabas, ¿vale? X 8, 9, 10, 11, 12, 13 Las que me salgan en el primer verso Y eso a mí ya me Tranquiliza y me deja fluir Ya sé que voy a escribir en esa, en esa capacidad del, del verso, ¿vale? Bueno, pues te voy a tocar un poquito El, el, el cuenco Mientras Escribes Si lo estás viendo en diferido Puedes pararlo Y ya escribir con las indicaciones que te he dado eso siempre conectado a tu corazón conectado a tu corazón y a tus manos honrando el amor que eres el amor que quieres expresar y el amor que es la otra persona ¿vale? como te digo estoy recorriendo y bañando mi cuerpo proyectándolo al tuyo, esta energía. y yo no, yo no quería que fuese tan largo pero bueno es un taller que, que necesita tener su tiempo porque tienes que, que escribir no o al menos eh, escribir eh, aunque sea como sea el borrador no <ríe> y luego ya pulirlo si quieres espero que que te haya servido este taller y que bueno pues eh, para acabar lo que quiero decirte es que se trata de dejar huella que sea inolvidable el resultado de tu, de tu escritura eso que vas a dar a la otra persona y bueno, ahora viene la parte más práctica por si acaso te ayuda o te inspiro a hacer algo especial con, una vez que tengas escrito el poema, pues puedes imprimirlo, escribirlo a mano, eh, con una imagen, ¿sabes?, mm, adornos, fondos, ¿no? Y bueno, dependiendo cómo sea esto, ¿no? Pues lo que se trata es de, de envolver en algo bello, ¿no?, que ayude hacer más inolvidable, más bello, más auténtico, incluso que pueda decir mucho de ti, el, el poema, ¿no? Porque es verdad que lo puedes recitar, como yo estoy haciendo aquí, le mandas un audio y viva España, viva el universo, viva tú y viva la persona. <risa> Me ha salido así, del alma, ¿eh? Eh, y este poema, salido del alma, luego se ha de plasmar y plasmar para dejar huella, tu huella en esa persona. Dejar huella y a la vez edificar tu marca personal. Fíjate que esto es como un marquetiniano. Es tu identidad, tu esencia. ¿Vale? Entonces, eso puedes utilizar un papel especial, cartulinas, pergamino, eh, no sé, un folio y quemar los bordes, ¿no? O, o pintarlos o, o adornarlos de alguna manera. Eh, si lo vas a hacer de manera digital, ¿no? Eh, con, te digo, Canva, que yo soy el que utilizo, hay varios programas o aplicaciones, bueno, pues puedes hacerlo con un fondo. Si vas ahora, entras ahí, te van a dar bastantes fondos o... O, o ejemplos para el día de los enamorados, o sea, tampoco vas a tener que comerte mucho la cabeza, aunque también lo puedes montar tú con, con los tips o los tics que, que, que también se pueden obtener en, en estas aplicaciones. Eh, puedes poner una foto de la persona o una foto tuya o una foto de ambos y eh, poner el poema arriba o abajo. Sobre la foto de ella también puedes poner... El, el poema, el acróstico, el otro. Eso ya depende de tu creatividad y de lo que quieras hacer como regalo. Pero que sepas que ahora es importante que una vez que hayas escrito, date un tiempo para crear un regalo precioso, un regalo que merezca la pena, un regalo que marque, ¿vale? Un regalo que deje huella. Y tu identidad, tu ser, tu persona, quede el resultado, ya te digo, ahí no puedes, creo, hacer mucho más de lo que vas a hacer, pero que has dado todo de ti, de tu interior, de tu expresión, y de las herramientas con las que dispones, porque como ves, esto no cuesta nada, sale de ti, en un folio, o una cartulina, por lo que sea. y si lo haces en digital, pues fíjate ¿qué más? ¿vale? entonces creo que con esto eh, acaba el taller de hoy y que sepas que bueno pasaré el, seguramente el vídeo, lo subiré también a Youtube y estará durante un tiempo porque luego va a ser un, un taller eh, de pago eh, eh, bueno, de pago en el que bueno, vas a invertir un poco también, además del tiempo, vas a aprender más cosas y vas a poder tener una mentoría mía para ayudarte a pulir, a, a, a ver, incluso a despertar en ti eso que, que a veces no sale. ¿no? Pues a lo mejor todavía estás bloqueada o saboteándote o bloqueado y saboteándote, ¿no? Entonces, para eso estoy, ¿no? Entonces, eh, quien quiera una mentoría más personalizada, pues que se ponga en contacto conmigo... Ya sabes que mi teléfono es 6, bueno, más 34, que estoy en España, ¿vale? 647-658015. Me puedes mandar un WhatsApp, un mensaje, o en las redes, en esta red o en otras redes me puedes ver, pues me puedes mandar un mensaje de, diciendo que has estado en el taller de cómo escribir un poema, escribir un poema regalo para el día de los enamorados, y... Hablamos eh, sobre lo que necesites. Y eh, te he dado el teléfono y te voy a dar también ahora el mail. Lo pondré luego también en el. a pie de página para entendernos. Eh, transpersonaltime.com porque tengo un regalo para ti. Dado claro que has estado aquí y creo que te va a poder ayudar para seguir creciendo como persona. Como persona enamorada. Y como poeta o escritor, si es que te da por atreverte a, a, a sumarte a la tribu. Verso energética, ¿no? Y eh, es un ebook eh, que habla de las claves para conocerte escribiendo. Son unos 11 folios, es decir, es un pequeño reporter, ¿no? con ejemplos, con poemas y demás, ¿vale? claves para conocerte escribiendo si lo quieres me tienes que dejar o mandarme un mensaje o dejarme eh, aquí, tu nombre apellido eh, el móvil, el número o el mail y el mail, a ser posible, porque si te tengo que mandar el documento, pues eh, te lo puedo mandar también por mail ¿de acuerdo? Esto es una llamada a acción si quieres más Ponte en contacto con, conmigo Incluso en mi web, escribir desde el alma Ves que también hay mmm, Los ejemplos O posibilidades de mentorías, ¿vale? Y Si quieres el libro Claves para conocerte Escribiendo Que eso es lo que se está haciendo hoy No solamente reconocer a la otra persona Sino conociéndote Tú Conociéndote tú Conociendo tu amor, porque eres amor, no lo sabías, ¿vale? Entonces, recuerda, déjame tu nombre completo, tu móvil, mail eh, o, no, o número de celular, eh, que estáis muchos ahí en el otro lado del charco, eh, y os hago llegar ese regalo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y feliz día del amor y que triunfes, que triunfes y que triunfes siendo tú atreviéndote a expresarte y a entregar un regalo de altísimo valor, no lo olvides. Miguel Ángel Cervantes, Almodóvar. Poeta, mentor de escritura del alma, a tu disposición. Conecta y escribe.